que siempre hemos querido ingresar, pero bueno, por un tema de protección, de seguridad, pues está en este momento al lado, ¿no? Eh, como ustedes pueden observar, hay evidencias muy claras de, de arquitectura, que cuando veamos, cuando vayamos a Corpus 1, vamos a verlas ya puestas en valor. Al igual que en Santa Rosa, pues lo observamos también el área cubierta, claro. ¿no? Y a diferencia de Santa Rosa, ¿no? Que la gente decía, ese es el desmonte de la losa deportiva, ¿no? Justificando la necesidad de poderse echar abajo el sitio arqueológico. Eh, aquí se está haciendo un trabajo de, de protección. Muchos dirán, pero está aislada, no se vea el público, pero... Gracias a Dios se está haciendo las gestiones para que se ponga en valor este sitio. Si Dios quiere, tendremos una buena noticia muy pronto de que así como Corpus 1 fue puesta en valor, Corpus 2 también será puesta en valor como parte del plan de eh, trabajo con los sitios monumentales del, de, de, del Distrito de Cercado de Lima, en este caso. Y la otra que ustedes conocen, no sé si recuerdan la primera vez que hicimos Ruta de los Marangas, fue eh, Huaca Culebra, Montículo 65. ¿no? También este, está dentro de los planes para, para que el presupuesto pues, pueda beneficiar estos sitios. Lo que también significaría cambiar un poco la visión, ¿no? Sí, pues, pues, les, también esto van, van a tumbarse la, las Parece. plantas y van a poner el cerco vivo para que sea para, claro, para más que, que más se aprecie la, el patrimonio. Pues. Porque ahorita nadie sabe, pues. si no, no le pongo el aviso en la puerta, nadie sabe que hay guapa. Sí, sí puede, porque está encerrado. Y el patrimonio no debe estar encerrado. Es para que se vea también. ¿tú? Para que se comparta, es para claro, que se aprenda y un poco esa es la idea. Vamos a, vamos a recorrer el sitio y quiero que hagan el esfuerzo visual. Porque las mismas condiciones o quizá eh, más complejas estaban sí. al otro lado, ¿no? No, no, está en el otro lado. Sí. Estaban porque sí. al otro lado pues, la gente cruzaba, ¿no? Claro. Acá hay un estudio ya del año 71 por los alumnos de la Universidad este, ¿Vale? Católica. Ajá. Sacaron un fardo y varios guacos. Este, varios esos guacos están en una revista que ha editado la, el Instituto Nacional de, de Cultura que ha sido repartido. Sí, sí, yo puedo traerlo para darle un alcance para que ustedes puedan ver lo, todas las partes del cercado de Lima, los patrimonios que existen en este momento. Pues. Pero de repente que vamos allá a Potosí, allá, ahí, ahí lo voy a enseñar. Poner, de poner, repente poner. le sacan la fotocopia, ahí se lo, lo presto para que saquen, porque esa revista está saliendo un poquito, no mucho, han hecho poco. Entonces para que los, ustedes que son los alumnos, para que vean. <risa> a ti si ya sabes Cómo es la cosa ya. <risa> <risa> ¿Eh? Acá la chamba Va a ser bien bacán Solamente hay Este espacio ¿no? O sea, el trabajo Va a ser bastante, bastante punche aquí. Y como se tiene ya El trabajo desarrollado En Corpus 1, entonces los patrones eh, van a ser creo mucho más amigables ¿no? porque va a permitir a los arqueólogos poder actuar con una perspectiva de, de lo que es el trabajo hacia el otro lado. ¿no? Entendemos que eso es una prolongación del otro lado lo claro, que está, bien, da la idea de que la dimensión tampoco no era pequeña. ¿no?